un anciano que días atrás fue atropellado por una motocicleta fue dado de alta del Hospital Público San Vicente de Paul donde permanece en espera de familiares para su regreso a la residencia el señor dice que se llama José Hernández y vive con un sobrino suyo aquí en San Francisco de Macorís un montón yo te iba llegando donde yo vivo en, eh, donde el sobrino mío es más reviste de la policía la policía la mea ahí, del maripo de la, la coda. Uh -huh. Ya yo iba llegando y ahí venían dos, dos motores y se juntan ahí. Uh -huh. Y si no me tiro así, no eh, se me trapó me en ese pie. Ese pie. Uh -huh. Pero gracias a Dios eso fue que lo que me pasó. Yo me, me dieron de hacha hasta cuatro días desde que me pusieron ese yeso. qué ha pasado con la familia suya? ¿Eh? ¿Qué ha pasado con la familia suya? Mi familia está en Santiago, mi verdadera familia, y aquí tengo un, un, un sobrino que haya que vivo por, la, por ahora. ¿Y no ha pasado a recoger? ¿No ha pasado no. Eh, un llamado, porque venga a buscarlo. Sí, imagínense, ¿yo, ¿para dónde me voy yo solo? NTN, su noticiero regional, Robinson polanco